Un sismo de 8.0 grados en la escala de Richter se acaba de percibir en la Ciudad de México. Ha sido un sismo bastante largo. Eh, en algunas zonas de la ciudad se, ha, este, se perdió la energía eléctrica, eh, al menos aquí al norte de la ciudad, desde donde se está reportando. Esta es una grabación de reforma de, de cómo fue el movimiento telúrico. Eh, se escucharon algunas detonaciones al norte de la ciudad que pudieron haber sido... Pues las fallas eléctricas, los transformadores, eh, pero confirmado, eh, es una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, es un sismo muy fuerte, eh, muy, bastante fuerte, de los que no se habían este, sentido en, en, en al menos quizás 6 o 7 años, el último sismo fuerte fue de 7.1, cuando nació el famoso tenemosismo, con nació Lebrard. Y pues, bueno, esperemos lo que reporten las autoridades después de este movimiento telúrico. Si hay daños en tu comunidad, repórtalos. Recuerda utilizar este, las líneas telefónicas. Eh, comunícate vía redes sociales, si puedes, o por mensajes, SMS, para no saturar las líneas.